saltimboca a la romana necesitamos un filete de res que posteriormente vamos a cocer con un poco de aceite de olivo y sal en un sartén caliente agregamos 20 ml de aceite de olivo 10 gramos de cebolla picada salteamos hasta que se cueza la cebolla luego agregamos 10 ml de vino blanco y dejamos reducir para después agregar 10 ml de caldo de pollo. Revolvemos. En otro sartén vamos a cocer 6 papas cambray peladas, aceite, ajo y romero. Para acompañar podemos preparar trozos de queso mozzarella y jamón serrano horneados. Servimos el filete bañado en el aderezo. Que preparamos acompañado de las papas con el queso y la ramita de salvia. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente...